Muy buenas a todos, yo soy Bostoynario bienvenidos a un nuevo vídeo de Rust, hoy os traigo un par de casas que hemos radiado eh, todo en el globo, ya estáis viendo el globaco, está de puta madre, eh, iremos al, al dome en el globo, pillaremos la caja mientras nos si disparan y tendremos dos raideos, like vale, uno no muy gordo y el otro bastante bueno, así que nada, espero que os guste, dejad vuestro like y suscribíos en otro vídeo. Vale, ya estamos en el aire y ahora hay que ver hacia dónde vamos, vamos hacia el dome hacia nuestra derecha. El caso es que tiene como dos alturas esto. Pero bueno, mi teoría es que podemos caer encima del dome. Sin hacer el salto ni nada con el globo, coger el loot y volver a casa. Así que vamos a intentar. No, no, no derecha, derecha, derecha. Casi, tío, casi, joder. Lo tenía, ¿eh? Casi, tío. Estás viendo el premio, ¿no? <risa> ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A la izquierda. Oh, oh, oh, sí. Dime que sí. Oh. Soy un crack. <risa> Hostia, la salida. Pues ahí por aquí. Una ventana. Vale, vale, quieto, quito. A peor o mejor. Tío, es que no me deja salir por aquí. Que me parece una pasada esto. Que no me... Que no me deje, tío. Es que me voy a volver a salir, ¿sabes? es el problema. Y aquí me mato. me a darme, no me va a dar. Uh, esta es perfecta. Izquierda, izquierda, izquierda. Uh, esta es perfecta. Sí, lo he conseguido. Vale, ¡oh, el muro! Ya está, me voy. Me voy, me voy, me voy. Ya tengo lo que quiero. Me pido, amigo. Vale, para la puta casa. Oh, ¡Oh! Tengo el muro. Tengo el muro de Berlín. madre mía, tú! Era puta hora, chaval. Esto funciona Vale, <risa> si queréis un murito gratis, chavales, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Cogéis un globito y os vais. Os venís al rollo. Ahora, me voy amigo, me voy, hasta luego. Hasta luego, gracias por no subir. Aquí hay una pequeña, eh. Esta puede molar, eh. El pasaje tiene... Bueno, igual tiene dos puertas, eh. Yo diría que tiene tres, pero lo veremos. Va a caer aquí encima. <risas> en la puta puerta. Me encanta esto. Dos, vale. Estará aquí el loot, es seguro. Estaba claro que había otra. Aleluya. ¡Oh, uh, está todo! ¡Hola! ¡Eh, con un contador el tío! ¿A qué tienes? ¿Nada? ¡Oh! Uh. ¡Revolvo, eh! Tarjetas están bien, los componentes, un uh, locker, la batería gorda está bien, todo del coche. Bueno, bueno, bueno. Espérate, tengo que meter cosas ahí. Hala, date por robado hermano, me voy. <risa> Nada más combustible. Yo creo que no, ¿eh? No, no, sí que me ha dado, sí que me ha dado. Poquito, pero nos ha dado. Anda, hasta luego, compadre. Vámonos para casa y ahora volvemos. No. Esta es otra, ¿eh? Es otra, es otra. ¿Y está de madera? ¿O no, es de chapa? ¿Vale? Vamos a verla. Son madera. Es madera, es madera. Y está decayendo la casa. Ole. Ya está la puerta. Dime que está todo, baby. Otra de madera. <ríe> y doble. Se la olvida poner aquí, con lo cual todo esto es loot. ¿Oh? ¿Aquí hay loot? No sé para qué quiero tantas de estas, pero... Ah, pues aquí tiene la mierda y aquí tendrá lo bueno. Ok, vamos a averiguarlo, compañero. Vale, mesa del 3, eh. Ojo, no hay cama. ¿Esta ¿Eh? casa? Si no hay nada.